Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero presentarte nuestra privada residencial Ucum. Es otra de nuestras privadas que tenemos en 2AR de desarrollos. Muy, muy interesante, tanto por su ubicación, precio, y que es totalmente residencial. ¿no? Se ubica legalmente en el municipio de Junujmá. Está a 15 minutos de Mérida, a 20 minutos... Como podemos apreciar acá, 20 minutos de el puerto de Cizal. sí. Entonces, este, también está a 5 minutos de la plaza Santa Fe, en Cautel. El, son proyectos de lotes residenciales, como les comenté. Es una privada residencial, tiene certeza legal, ya se pueden escriturar el proyecto la totalidad del proyecto consta de 16 hectáreas con 412 lotes en todo el proyecto lotes desde 213 metros cuadrados hasta 487 metros cuadrados el promedio de lotes de 250 metros cuadrados el precio que estamos manejando de preventa es de 1962.93 pesos por metro cuadrado. El enganche mínimo es de 10% y hasta 48 meses sin intereses. El apartado lo puede hacer con 5000 pesos. La entrega de la de la primera etapa es en en inicios del 2025. Entonces, como ¿Cuál es la primera etapa? Tenemos Kun, esta, primera etapa, segunda etapa. Es, se maneja como Kun Norte y Kun Sur. Así es como lo, lo catalogamos. Entonces vuelvo a repetir. Bueno, la entrega final del proyecto es a inicios del 2027. La cuota de mantenimiento aproximadamente es de 3 pesos por metro cuadrado. ¿Qué servicios va a tener? Son pozos, pluviales, luz eléctrica, alumbrado público, barda perimetral, banquetas, calles pavimentadas, agua potable y sistema de riego. Y va a contar con las siguientes amenidades. Caseta de vigilancia, barda perimetral, casa club, alberca, son deck, gimnasio, yoga, cancha de pádel, Pet Park entonces pues está muy interesante más que nada también por la ubicación como les dije en, al inicio la cercanía con Mérida y también la cercanía con el puerto de Cizal pueblo mágico y una playa muy cotizada hoy por hoy si tienes, si te interesa más información contáctame por favor y te invito a que continúes viendo este video. Gracias por tu atención. Si tienes interés por comprar, contáctame. Soy Sergio Molina y te puedes comunicar conmigo al 9999701197. Si deseas también promover este desarrollo, tenemos comisiones directas, no compartidas. Contáctame. Bienvenido seas a Residencial Ocomo. Te voy a platicar todo lo que puedes obtener al ser parte de esta comunidad y cómo vas a poder disfrutar de estos beneficios. Para comenzar, tienes esta hermosa entrada distintiva controlada con vigilancia 24-7. Aunque Yucatán es un estado muy seguro, lo que buscamos para ti es que tengas 100% privacidad. Andar en bicicleta está de moda, así que te recomiendo dirigirte a las amenidades y estacionar en el parking que se encuentra a espaldas de la Casa Club Número 1 Te platico, dentro del desarrollo se encuentran dos casas club con amenidades diferentes que podrás disfrutar al máximo. Lo que vas a encontrar en casa club 1 será el obvio recepción donde podrás recibir a tus invitados con la vista a la alberca y podrán tomarse una margarita en el sonde. Si te gusta ejercitarte, muy cerca encontrarás el gimnasio funcional sin necesidad de salir de tu residencial o si prefieres puedes practicar yoga o pilates. La Casa Club 2 cuenta con habilidades que te van a encantar. Si eres de los que trabajan desde casa podrás tener tu propio espacio en la Cafetería Coworking y concentrarte en todos tus proyectos desde un solo lugar. Y si eres fan de los deportes tendrás una cancha de pádel para divertirte en tu tiempo libre. O si prefieres disfrutar de un drink en compañía de tus amigos, podrás invitarlos a gozar de las noches en el Roof Bar. Para los aficionados del fútbol tenemos una buena noticia. Jukum contará con una cancha deportiva a espaldas de la Casa Club 1 para divertirte con tus invitados. Pensamos en tus fieles compañeros, por eso también contará con un divertido pet park perfecto para un hermoso día soleado. A un costado se encuentra el parque infantil para que compartas tiempo de calidad con tu familia. Este desarrollo es tan completo ya que contará con una cancha de usos múltiples que podrás adaptar para el montaje de la fiesta de cumpleaños de tus pequeños o incluso para la creación de un evento. Como te comenté, este desarrollo es tan accesible que no necesitarás salir de tu residencial para llevar a cabo tus actividades del día a día. Cuéntame. Te animas a disfrutar de la experiencia de vivir